Desde hace 5 años, Telefe, el canal de TV líder en Argentina, pone en pantalla una gráfica fría y oscura, que no conserva lo lindo que era el anterior. El tiempo pasa, y lo único que hacen es cambiar los espacios publicitarios a cada estación del año. ¿Hubo rebrand completo en los 25 años? No. ¿Y en el lunes 23? Tampoco. Telefe, estamos hartos de esa artística estúpida que ustedes ponen en pantalla. ¡Ya basta! ¡Es hora de una renovación! Telefe, ¡cambiala ya!